Obviamente hay motivo tan fuerte, ¿no? que sea guerra, que sea violencia, que sea matrimonio forzoso, que sea eh, pobreza. Por eso hay gente que tiene que hacer una vía crucis arriesgándose en el cementerio a cielo abierto, que es el mar o el desierto.